Amigas y amigos, colegas de Medellín, la veeduría es una expresión muy importante de la participación ciudadana. Soy Herman Van de Velde, pedagogo, especialista en gestión del desarrollo comunitario y con algunas experiencias en el monitoreo y el seguimiento, también lo que muchas veces llamamos el control social. Muy pronto vamos a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes allá en Medellín en unos talleres organizados por la veeduría Plan Estratégico de la Comuna 6. Ahí vamos a poder compartir con respecto a cuáles son los fundamentos para esta expresión de la participación ciudadana. Ahí vamos a poder compartir con respecto a ¿Cuál es el significado que tiene cada uno de los conceptos, de las palabras que tienen que ver directamente con este ejercicio de la participación ciudadana? ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos para poder acompañar los proyectos que se dan en nuestra comuna? Y en realidad, esto es algo que tiene que ver mucho con la cooperación genuina y también es justamente respecto a eso, que será de mucho agrado para mi persona poder compartir con ustedes sobre el significado de la palabra, del término, del concepto, cooperación genuina. Y ahí vamos a ver uno de los elementos clave fundamentales, será el, la construcción de un ambiente de confianza. Espero poder encontrarles allá en Medellín la próxima semana. Será un gusto enorme poder compartir, también poder escucharles y poder aprender de las experiencias de ustedes. Hasta entonces y ojalá nos encontremos. Mucho gusto.